Con la buena y la mala, la buena es que tengo la famosísima palita, bueno no es famosa, sino que tengo una paleta payaso, ahí se parece, ahí se pa no sé qué se parece, se parece a una cajita feliz. Y la mala es que lamentablemente nos venimos por aquí y no. bueno, quizás no lo ven muy bien, pero está lloviendo a muerte. No para de llevar aquí en esta ciudad. Llueve todos los días. De hecho, llueve como cuatro horas, más o menos. Así que nada. Vamos a, vamos a disfrutar de esta Hola, paleta. ¿qué pasó? Mm. Buenas noches. Mm. <risa> <risa> mm. La pingüino clásica. Siento sincero, esta paleta está muy rica. A ver, le voy a intentar comer a las gomitas. ¡Mmm! Mm. ¡Qué buenísimo! ¡Mmm! ¡No! Yo solo sé, mata o muere. Mm. Mm. Mm. Vaya día, tenemos más lamentable No para de llover Está la lluvia ¿no? Ahora sí No Bueno, ese hombre de ahí No puede jugar al maldito Fornite Au Causa. ¿Qué? Y se preguntarán cosas aquí ¿Qué? en el suelo, en medio de la nada. Hola, Exactamente por comerme esa paleta payas completa. Oh, oh, oh, oh. Oh. Oh. Hola, ¿me escuchas? No. ¿qué más? ¿Qué? Estoy muy enfermo ¿Qué? Enfermo Si sí, moro, ya saben Suscríbanse a este canal Deleon de que ahora mismo tenemos 126 suscriptores más o menos si llegamos a 129 suscriptores más o menos hacemos y bueno para dar prueba de que si sí, les estoy mintiendo ¿Qué? de que exactamente ¿Qué está lloviendo a muerte ustedes quiere? acompáñenme nos salimos a por aquí Ay, no bueno, yo voy a agarrar lo que me den la regalada Pequeño corte ah. Madre mía Cómo está lloviendo Trufa, Trufa Por favor Bueno, esa perra, buena para nada No va a venir y es que, si no conocen a Trufa, hace un año subí un video en el que explicaba mi nuevo perro. Eso sí, hablaba como un subnormal, como un loco, diciendo cosas en España. Eso no lo tuve que decir porque yo soy, yo soy de México, no soy de España, o sea, soy del cuatro pero bueno. Les dejaré el link de video abajo en la descripción. Madre mía, que va a caer un maldito tsunami. Vámonos de aquí pero allá. No, guacala. Alguien me explica qué demonios están haciendo. Malditos tres caca? Me cago en mi estampa. No voy a salir de la Yo no quiero Bueno, chicos, aquí voy a despedir el video. Ay. Bueno, ahora no de... que chicos Voy a desaparecer en unos instantes. Ustedes no van a notar nada. Tres. Bueno, pondré la cámara aquí. La pondré justamente ahí. Yo creo que quedará bien. No, no, no, no, no, no. Ahí está muy. Aquí está más que perfecto. No, no está más que perfecto. Está peor. A ver. Muy bien chicos, no sé si aquí poner la cámara o ponerla exactamente en otro sitio, pero yo qué sé, quise poner aquí justamente. Y bueno chicos, les diré sinceramente diario bueno, no, no. este es exactamente. Desaparecer. 3, 2, 1, ¡Ah! Vale, bueno, eso no tiene que pasar, ¿eh? Otra vez. Ahí no me por la es mi imaginación. Exactamente. No sé si fue imaginación o Yo no sé que fue el diario que hemos dejado. Bueno, no sé. porque las otras